de América Latina, mi nombre es Víctor Damián Rosso, fundador del Templo Luciferino Semillas de Luz. A ver, yo le quiero dar un mensaje muy especial a todos mis detractores, no a los seguidores en esta ocasión, no a mis saizados no a los ministros, a los primeros ministros, ni a los adoradores, a los iniciados, no. Les quiero dar un mensaje a los detractores. Y también a los que creen en, en sus detractores. Señores, dejen la envidia, dejen la envidia. Escuchen la envidia, cuando ven que una persona triunfa en todos lados, dejen la envidia, dejen de sufrir, se la pasan criticando y mantiene viendo mis publicaciones, para que las vean sencillamente no las vean, es así de sencillo, no es lógica, simple, a mí hay videos que no me gustan de algunos eh, personajes en internet, yo no los veo, cambio de canal, Hagan lo mismo señores, también de canal ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué eh, ven mis videos? ¿Para criticarme otro día? ¿Para qué me siguen en las redes sociales? ¿Para andar criticando? ¿Mm? Obviamente me tienen que criticar Ese, Eso sí se lo digo a mis seguidores A los que me dicen, Víctor, ¿es que están diciendo esto de ti? Víctor, es que mira que Víctor, si ¿es que tienes un detractor Uno no, miles, miles, miles, miles de detractores No solamente en Colombia, en todo el mundo en todo el mundo. Es lógico, ¿no? Es que yo no hablo de la Virgen María. Yo no hablo de Dios. Es más, hasta los que hablan de Dios tienen detractores. Yo, por ejemplo, soy un detractor. Hasta los que hablan de Jesucristo tienen detractores. Yo soy uno de esos detractores. ¿Cómo le parece? Los que hablan de Alada de Mahoma tienen detractores. Yo soy uno de esos detractores. Los que hablan de Buda tienen detractores. Yo también soy uno de esos detractores. ¿Por qué? Porque yo creo en Lucifer. Es así de sencillo. Lo lógico es que se tengan detractores. Lo anormal y lo que no tiene presentación es las injurias, las calumnias, la cizaña. Eso es lo que no tiene presentación. Cuando empiezan a hablar a criticar por redes sociales. Yo siempre me he mostrado como soy, señores. A mí me llamó hace algún tiempo un personaje, un pintoresco por cierto, muy, muy, muy a lo colombiano. Maestro, si yo hago el pacto, me gano el baloto hoy. La respuesta es muy concreta, no me la he ganado yo. Y es verdad, yo nunca me he ganado un baloto. Nunca me he ganado una lotería. Nunca me he ganado un chase. ¿Por qué? Porque no tengo necesidad de jugar, <ríe> sí es así de sencillo. No tengo necesidad de comprarme un baloto, no tengo necesidad de jugar loterías, no tengo necesidad de echarse. Mis esperanzas no están en los juegos de azar. Mis esperanzas están en él. Mi dinero no viene de los juegos de azar, yo no tengo necesidad de eso. Mi dinero me lo da... Mi Señor, mis fuerzas para salir adelante no me las da. Los eh, no hijos de azar, obviamente, mis hijas también me dan esa motivación, ese motor. Saludos a mi hija Luciana y a Celeste, es el motor de mi vida. Pero mi ayudador material es mi Señor Lucifer. Al otro día, ese individuo, ¿cómo les parece que yo le pregunté al maestro? Que si yo pactaba, me he ganado el baloto y me digo, no me lo he ganado yo, es verdad, ya todos les lo mismo. Primero, no me lo he ganado yo, porque es que yo nunca lo juego. ¿Ok? Y segundo, todos se quieren ganar el baloto, todos. Es más, hasta los luciferinos se lo quieren ganar. Hasta todos los que han hecho un pacto se lo quieren ganar. Todos se lo quieren ganar. Pero hay un solo ganador. Hay un solo, un solo ganador cada ocho días. No soy mal cada 8 días, creo que es que juega, no, no, no. O sé. Sea, y todos se lo quieren ganar. Entonces, esas 500 o 1000 personas que jugaron el baloto y no se lo ganaron, ahijados míos, van a salir al otro día a criticarme porque no se ganó el baloto. ¿Mm? Es que mi señor Lucifer no da riquezas por medio del baloto únicamente, ni únicamente da riquezas por medio de una lotería. Cuando usted hace eso, cuando usted coloca sus intereses en ganarse un baloto, en ganarse una lotería o ganarse un chance... Está minimizando el poder de mi señor. Está minimizando los alcances de mi señor Lucifer. Él actúa de manera sorprendente. Yo, por ejemplo, en lo personal, hablo de mi experiencia personal. Invertir en Bitcoin, que ha sido de grandes bendiciones para mí, era algo que yo no conocía. Era algo desconocido para mí. Y invertí en Bitcoin por un amigo que, que me comentó que no es luciferino. Y al año estoy recibiendo aproximadamente, aproximadamente un promedio de, hablándolo en dólares, en dólares para que me entiendan, de 150 mil dólares promedio al año de utilidades de Bitcoin. Los que no han visto dólar de Bitcoin, saben de qué, de qué estoy hablando. Entonces mi señor, mi señor Lucifer actúa de muchas maneras. Pero cuando hablamos de que si me gano la lotería, ay, a mí se me quita la moral cuando un ahijado o una persona que quiera pactar con mi señor ya lo no está sencillamente minimizando su poder. Entonces el mensaje es para mis detractores Hombre, hablen cosas coherentes. Hablen cosas coherentes, no me hablen bobadas. Es que yo le dije que si me gana el baloto, se río y me dijo, no me lo he ganado yo. Eso lo mismo le digo a todos. Que es que yo vendí mi moto para hacer el pacto y lo ¿no siento mucho, amigo. No sé, no fue el único que la vendió. Tengo cientos de ahijados que vendieron no solamente su moto, sino mucho más. Se endeudaron. ¿Y qué? yo hoy en día no están en Suiza, en Ámsterdam o viajando por el mundo. ¿Mm? Porque ellos sí hacen las cosas a la manera que es. No hace las cosas a las patadas. No hace las cosas de cualquier manera. Las personas de éxito son las que se enseñan, se acostumbran a hacer las cosas a la perfección. No de cualquier manera. Como usted, amigo, está acostumbrado a hacerlas. Eh, ¿Qué más tengo yo para decirles? Eso, que sigan criticando, sigan cuestionando, que nosotros estamos mejor que nunca, yo soy mejor que nunca. Eh, regresé unas... Un merecido año sabático, el año 2019 año sabático. Y este año van a ser de grandes bendiciones para todos nosotros los dos. Mi nombre es Víctor Gamiroso, atrévete ya y déjate de sorprender.